Amigos No, oh, bro No me hagas esto en la intro, tío <ríe> Bienvenidos de vuelta uh, En el vídeo de hoy Estará súper, súper interesante Porque hemos descubierto Los nuevos cambios Que están llegando al juego En secreto La misteriosa piscina de lava Que poco a poco Aparece en nuestra isla de Fortnite la llegada del nuevo Bose Terminator y su lugar secreto y... Uh, ¡Amigos! Un nuevo easter egg oculto. Ha sido escalofriante descubrir todo esto. Por fin ha sido revelado Así que familia, no sé vosotros Pero yo sí sé dónde tengo que ir ahora mismo Para empezar el vídeo. Así que si quieren apoyar el canal Recuerden utilizar el código Mister de Neox Que tienen en pantalla en sus tiendas de Fortnite Y después de esto, amigos Vamos a empezar con el gran misterio Hey bro, ¿quieres conseguir una skin gratis? Hoy estás de suerte Suscríbete ahora mismo al canal con la campanita activada para no perderte ningún video Deja tu poderosísimo like en este video para que se posicione correctamente Y amigos, no olviden comentar sus ideas de Fortnite en los comentarios Y ya estarán participando Mucha suerte a todos Ok Ok Empezando con la historia. Todo comienza justo aquí en este lugar, en la fábrica de energía de Fortnite. Al parecer, muchos usuarios de Reddit están empezando a hablar de esto. Un jugador publicó una imagen acerca de lo que se había encontrado en la piscina de este lugar. La piscina de la energía del cubo Kevin. Ahora se ha llenado de lava. En primer lugar, ¿esto es una piscina de lava? Estamos 100% en Steam Stacks, o sea, no hay fallo. Y podría ser que esta piscina fuese la piscina que vimos en el tráiler, donde Terminator estaba hundiéndose en una gran piscina de lava, donde Jonesy aparece para salvarlo con una grieta y transportarlo a la isla de Fortnite para ayudarle a proteger Punto Cero. Donde esté ese lugar con lava en la isla será absolutamente una locura. Y realmente esto podría estar ahora en el juego. Después de las filtraciones y después de ver todas estas imágenes, vamos a analizar la lava con nuestros propios ojos. ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Espera, espera. Eh, bueno. Aquí no ha pasado nada. Oh, creo que es por aquí. Sí, sí, sí. Eso no es lava. ¡Oh, pero no debería estar completamente llena de lava! Prometo que esta es la ubicación secreta, pero no hay lava aquí. Analizando estas imágenes, podría ser que fuese justo lava del evento que tuvimos hace poco en Fortnite. De El suelo es lava, ¿no? No, creo que realmente la lava... No creo que podamos verla, pero seguro que esa foto es 100% real Los jugadores además están hablando sobre que en algún punto en concreto de la isla de Fortnite Veremos pronto a Terminator como un nuevo boss esta temporada Y todo apunta lógicamente a que ese lugar será justo aquí, en las grandes turbinas de Steam y Stacks. Epic Games esta temporada está abriendo muchos portales desde punto cero que nos trae de otros mundos o universos Así que muchos de estos que llegan pues podrían ser jefes o nuevos bots por la isla Hay tanta gente hablando de las filtraciones y de que Terminator será un nuevo jefe Que todo apunta que lógicamente podría ser cierto Os prometo que viniendo aquí pensé que encontraríamos una gran piscina llena de lava justo en este lugar Pero... Veo que no, Steam Stacks realmente parece que es justo el mismo lugar que hemos visto en la foto filtrada, será un avance de lo que podremos ver en el evento de esta temporada o tan solo será del modo de el suelo es lava, no pude averiguar realmente si la piscina se llenaba con ese modo de juego así que si alguien lo sabe que lo comente en los comentarios. Uh, efectivamente todos estos portales están todos conectados con punto cero directamente que se encuentra en el centro de nuestra isla. Y poderosamente estos portales traen nuevos jugadores, nuevos jefes, nuevos personajes de otros mundos que a todos nos interesan. Este ha sido concretamente el último portal abierto. Que podemos ver algún tipo de habitación dentro, ¿no? Entonces... Este es el portal de Terminator. 100, por 100%. Esa misma escena sale en las películas. No cabe duda. Así que pronto quizás veamos realmente a Terminator de jefe en este lugar. Vamos ahora con el gran misterio oscuro del video. Ok. Ahora ya nos dirigimos directamente a otro lugar en la isla. A otro misterio secreto. El gran oscuro secreto que nadie os ha hablado de esto Y realmente es increíble, escuchen lo que voy a decir Hemos hablado ya sobre Lexa mucho tiempo en este canal Hemos contado la historia Hemos dicho muchas cosas súper interesantes sobre este personaje Pero algo totalmente nuevo ha sido descubierto Algo oscuro que nunca hemos visto Algo parecido... jamás Fijémonos en las imágenes Alguien lleva puesta a Lexa como su skin de Fortnite Se dirige a Lazy Lake en la isla Y de pronto puede observar El reflejo de Lexa en Fortnite es su alter oscuro Algo que lleva en secreto desde que llegó a la isla Escucha esto, acaso no sabíamos que Lexa tiene oscuros secretos que incluso otros jefes nos han hablado de ella, para advertirnos. A lo mejor recordarán las conversaciones secretas con jefes de Fortnite, que hemos tenido en otros videos, donde lógicamente nos advierten de que Lexa no nos lo está contando todo. Desde luego amigos, intenta ser amigable siempre con la gente, sus diálogos son amistosos con los forasteros, con la gente que no conoce. Intenta dar una buena cara Pero la gente que sí Sabe de ella Como por ejemplo OG Jones ¿sí? El antiguo Parece que ella ya le ha ayudado Varias veces anteriormente Ya que su respuesta es ¿Tú otra vez? ¿Qué pasa ahora? ¡Oh my god! El reflejo oscuro de Lexa Es una locura ¿Acaso sabían de esto? Yo jamás lo había descubierto y he alucinado amigos Ah, por cierto, por si no sabían, la silla de oro vuelve a aparecer con los bots en Fortnite de nuevo Algo extraño, pero en este vídeo pueden ver y verificar que es real La historia de Lexa continúa y la historia de Fortnite sigue todavía siendo un misterio lo único que nos falta es juntarlo todo y averiguar lo que todavía no hemos descubierto. Amigos, ¿les ha gustado el video? Espero que realmente se lo hayan pasado en grande. Espera, oye, código Mister de Neox en la tienda, por favor, ya. Vale, vale, ya paro. O oh, amigos, disfruten, mañana volveremos por aquí un día más. Y si te ha gustado y no formas parte de la familia, suscríbete ya, bro, que es gratis.